Hola hermosas mujeres de Caro TV, mi nombre es Claudia López y nuevamente les vengo a presentar un proyecto que les va a encantar. Si no te has suscrito al canal, activa la campanita. Te presento mis redes sociales son mulata.co o arroba mulatajoyas. También puedes inscribirte a mi canal que es Mulata Joyas con historias. Acompáñame a realizar este hermoso proyecto. Estos son los materiales para hacer estos topos en forma de perrito. Tenemos nuestra aguja, nuestro hilo Miyuki, nuestros bases eh, topo plano, el Miyuki de cada color necesario, tijeras y nuestra pega F6000. Eh, en la parte de abajo estaré nombrando las referencias de cada producto y toda la actitud para hacer este hermoso proyecto. Niños, vamos a iniciar nuestro perrito, entonces vamos a iniciar por la línea del medio y vamos a coger eh, del color eh, rojo y negro para iniciar y luego tres delicas de color beige eh, para continuar con la línea de inicio que es la del medio acuérdense les dejamos una colita rematamos muy bien acá o sea, para mí rematar es darle doble vuelta para que queden fijas nuestras delicas, así de esta manera, listo, así, bajamos por la negra, porque vamos a continuar por acá, eh, color beige, 3 aquí rematamos, cogemos otra vez rematamos para que quede bien fija eso no se ve si cogemos el color adecuado de hilo no se nos ve y también el pues el grosor y que sea hilo para tejer con las delicas de Miyuki en Carol Shop lo pueden conseguir listo tenemos nuestra línea vamos a hacer esta línea siguiente línea que es el parchecito del ojito del perrito entonces eh, en aumento vamos a coger dos delicas de color beige cogemos bien cogemos las dos delicas pasamos por el primer puente porque es Aumento. No es eh, uno puede empezar por el uno o por el otro, por un lado o por el otro. Yo quise comenzar por el, la parte del parchecito del de perrito. Cogemos una color mostaza apretamos bien para que quede bien fija aquí y cogemos de última otra color beige perfecto ya va mi segunda línea así va quedando bueno como aquí ya desde abajo hacia arriba vamos a hacer el ojito entonces cogemos color eh, color mostaza y una negra y las introducimos o las dejemos en reducción o sea por mi segundo puente luego continuamos con otra mostaza una beige y una café volteamos por mi segundo puente acomodamos rematamos para que queden bien paraditas y apretamos un poquito y continuamos aquí con la color mostaza beige y café oscuro. Ya aquí tenemos nuestra siguiente, ya aquí se ve el ojito, entonces vamos para la siguiente línea en aumento que es esta, que es la orejita paradita, entonces son tres café oscuro y dos café claro, entonces iniciamos y cogemos dos cafés, siempre iniciamos con dos, volteamos para siempre tejer de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha por el primer puente porque es en aumento para que la, la orejita se vea paradita, acomodamos y continuamos con café y luego las café clara, son tres café oscuro y tres café clarito, por aquí tengo café clarito que se vino para acá perfecto ya estoy aquí terminando la carita de mi perrito miniatura listo eh, el hilo quedó hacia abajo yo debo llegar hasta este punto entonces pierdo de esta manera así me bajo para acá y por la siguiente que es color beige hacia arriba así, me vengo para este otro lado listo para llegar a este punto que es el cafecito oscuro para que podamos hacer la otra parte de la orejita. Entonces cogemos dos café oscuro que vamos a hacer estas tres cogemos dos café y e inmediatamente por este puentecito vamos a introducir nuestro nuestra aguja. Acomodamos nuestras delicas así de esta manera es bueno rematar para que queden bien fijas. Apretamos. Y cogemos la otra café. Ya nos quedó entonces nuestra parte, primera parte. Vamos a apretar bien. Exacto. Nuestra primera parte del perrito, nuestra primera cara, entonces yo debo venir, yo me voy a venir hasta este punto con esta aguja de hilo y ensarto eh, mi aguja con este hilo y voy a perderlo por todo esto hasta que me sienta segura y lo quite. ¿Listo? Bueno, ya perdí mi hilo, el que tenía acá y ya vine hasta acá, ¿cierto? Salgo hasta acá y vamos a empezar la otra cara del perrito que inicialmente es una hilera de solo beige en aumento, así como se muestra acá, son una, dos, tres, cuatro, cinco, listo, vamos a hacerlo. Listo, ya terminando aquí mi hilera, vamos a hacer la parte donde está el ojito, aquí es en reducción, entonces cogemos una beige y una negra, luego una beige, una beige y luego una café, listo, vamos a cogerlo de esta manera, en reducción, recuerden que es por el segundo puente. Cuando queda así paradita es mejor que nuestra delica la rematemos para que nos quede de esta manera ya justa y pegadita a la otra. Entonces, como dije, dos beige continúan después de la negra. divinos estos perritos y luego una cafecita en aumento Entonces aquí ya hicimos nuestro eh, ojito, dos beige, aquí, y una cafecita. Luego vamos a hacer otra vez en aumento nuestras, eh, nuestras eh, orejitas, que va aquí, tres cafés oscuros y dos beige. Recuerden que para hacer nuestra parte de la orejita que para llegar acá debemos eh, pasar por esta, así, de esta manera, y luego así, de esta manera, llegar a este mismo punto del café para poder poner las tres color café oscuro inmediatamente en el puente que el, donde salió el hilo, se pone, se pasa la, en la aguja con el hilo, se acomodan y de esta manera se aprieta acá, cogemos la otra, y aquí finalizamos nuestro perrito vamos a perder nuestro hilo para cortarlo yo trato de perderlo pues por varias partes como para que no se nos eh, se nos desenrede no se nos si sí, se nos desbarate fácil son hermosos son unos topos o lo puedes usar también le pones unas orejitas y lo puedes poner en una manilla recuerden que todo esto es de creatividad la persona le puede dar el uso que quiera y es o puede ser no sé hacer un, un dijecito de perrito bueno yo siento que ya está bien entonces aquí yo corto a ras Perfecto, aquí ya están mis dos perritos hermosos, ya es con la pega y con nuestros topos pegarlo por acá y quedaría súper bien nuestro topo de perrito, listo, espero que les haya gustado. Espero que te haya encantado este hermoso proyecto que acabaste de realizar conmigo. Te recuerdo mis redes sociales son arroba mulatajoyas o www.mulata.co. También búscame en mi canal de YouTube como Mulata Joyas con Historias y activa la campanita de este canal. Los espero pronto. Hasta luego.